Un buen día, ahora vamos a ver cómo usar el deslizante de tiempo en ArcGIS. Visualizar los datos temporalmente nos permite conocer de una mejor manera el comportamiento de diversas variables. Por ejemplo, si yo quiero monitorear la migración de mamíferos, aves, quiero ver cambios poblacionales, cómo está el crimen o el monitoreo en sí de parcelas o diversas variables. Por ejemplo, en mi ArcMap tengo una capa de parcelas en la cual tengo en un campo registrado el año de su establecimiento entonces yo quiero hacer una presentación en la cual yo pueda chequear cómo se ha ido incrementando el número de parcelas necesito un campo con la fecha ahora para que se active el time slider Debo ir a las propiedades Y voy justo en la pestaña Time Activo aquí donde dice Enable Time on this Layer El Time Field contiene el campo con la fecha Acá si le pongo Calculate Automáticamente me registra desde la, la fecha inicial hasta la final Ahí también puedo seleccionar la zona, la zona horaria y también si quiero que los datos se muestren acumulativamente o simplemente por cada año cuando avance en el deslizador. Le voy a poner acumulativo, le damos a aceptar, de esta forma podemos ver que se ha activado el Time Slider. ¿Ven? Le puedo dar un play para hacer muy, muy rápido. Vemos cómo es el avance de parcelas. Pero si lo quiero configurar, primero se recomienda establecer la, la simbología correspondiente de la capa. Para lo cual la voy a configurar en las propiedades, la pestaña Symbology, Categories. Selecciono la, el campo fecha, agrego todos los valores busco una paleta de colores le damos a aceptar ahora para configurar el visualizador del tiempo nos vamos en las opciones bueno acá podemos chequear la zona horaria acá me sale el intervalo es decir, yo quiero que me muestre cada año por ejemplo, vaya cada presentación, sea cada año. Si le dejo en cero por defecto, me va a seleccionar toda la, toda la zona. O también yo puedo personalizar y por ejemplo solo quiero unos 5 años, en los cuales después establezco la fecha inicial y la fecha final. El formato yo quiero simplemente por año porque no tengo más fecha. Para activar, le voy a poner este Show Time on display map time extent. Aquí, como les digo, automáticamente ya me ha detectado la fecha inicial con la final. Esto lo puedo configurar en playback. Puedo configurar la velocidad y acá también la transparencia. Le damos a aceptar y le puedo poner play. De esta forma vemos cómo es, se muestra el avance del establecimiento de parcelas a través del tiempo. Como les digo, eso es muy práctico, especialmente cuando queremos hacer una presentación, queremos monitorear diversas variables. Otra ventaja también es que nos permite exportar, sea como un video o como un conjunto de imágenes. Por ejemplo, si yo lo quiero grabar como un video, voy acá donde dice exporto un video... Y puedo seleccionar un nombre. También tiene algunas opciones. O también puedo como una secuencia de imágenes. Luego seleccionar una carpeta. Un, un nombre. Le pongo por decir exportar. También me sale el tipo JPG, todo eso. Ahora puedo poner el número de imágenes por segundo. Y así puedo obtener mi presentación. Muy bien, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y no se olviden seguirme en todos los medios sociales. Gracias.